Thank okay. you. A <risa> lo mejor de todo es que le pidió a una amiga, le pidió que le tirara una foto a su grupo y esta que estaba súper borracha, estaba súper borracha y no podía ir por buscar. Y, y, y se anda, y se Le, ¡Bueno! le mandó al novio a hacer la foto con ella <risa> y, y empieza el novio. ¿Les mato en no les mato? ¿Les mato no les mato? Pues. ¡Dale, Edu! ¿no? Dale, Edu! ¿Te dio no, ah. no, Sí, yo ¿la Pero tuve un rato, en la parte de la ¡Donde ¡No! ¡Espero para el trono! ¡Para donde Yo creo que te he visto rota cochinera, rota de la Edu! ¡Erais un grupo grande. va! Ya me sonaba así, me No por eso Yeah! Hey. Estuvieron 20 minutos, pero no me dije que era <risa> femenino. No, no, no, no, no, no, no, no, no, es no, no, no, no, no, no, no, el El de No encontrar la galicia, perdona, si yo soy medio gallera ¿qué coño me estoy... Por ¡Por mismo! ¡Es flaco! ¡Es flaco, Te flaco, es broma! es flaco, es flaco, es flaco, es flaco, es quién sería es André, de... Pajarillo. Pajarillo. ¡Oh! ¡Ay, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! <risa> ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es ¿No tienes lo más? Hola. ¿Qué se lo he dicho abajo. Sí. Sí. Abajo. Que no te reconozcas. que el <risa> más. Sí. Se han abrazado, tío. ¿Se quieren o qué? ¿Han ensañado algo? No, no han ensañado. Es que no, es que no, acabamos Mickey, de llegar, verdad. Miki, llevas? 0-0. con el pie, el el pestazo está que está ellos una primera celebración en el balón tiene salida de tope, las chicas nos pasan, no, no, no, me no. Me no, no, de no no, no, no, me no, me no, me no, no, me no, me me no, me me mola, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pero que no, A ver, y ahora van a hacer lo de levantar. Van a hacer una... Se ¿Sí saca ese... ¿Sí? de ese... Sí. la ¿Cómo pones, tía? Saca los cosas. no sabía que iba a tu no Sí, vaya. ¿Vas a poner ahí? Sí, no te va a dar el troll. Te va a ¡Soy a la montoya! De Esa prima de esperanza que ilumina en la noche. Ah, claro. <risa> ya, para que te bien? Sí. Vas, que has dicho? Ahora. aprendes a hablar? Bueno, a ver, tanto no. No es mal que se ha arreglado, tío. tío. ¿Cómo no es <risa> No me que el baño. te no, Se va a al grande, yo no lo ¿qué va a decir el uno, uno! ¡Uno,